arayas Saudita, astucia en la miseria, tengo fe y no puedo más, no me duermo y son la una de la puta madrugada. tus ojos son candelas y los míos dos lagunas, ven, vamos a fumarlo en la noche negra, tengo hachiz de las estrellas, oro y canela, la piel morena, corriéndome por las venas, la sangre del califato de los somellas, mares, soles y riberas. ¡Bravo!